Raúl, dime. Hostia, tío, eh, La gente. Uh -huh. Te lo digo. La gente dice que. Que estamos muy lentos. ¿Estamos muy lentos? Que estamos muy lentos. Estamos, ¿Cómo que estamos muy lentos? ¿Respecto a qué? No, ahora hay un hashtag que se ha puesto de moda en nuestro. en todo que, lo que hacemos. Que dicen? Están lentos. En los vídeos. Ah, en, en, en Raúl Parmesano. Raúl, ah, sí, sí, Raúl sí. Sí, sí, en Raúl Parmesano, ¿no te lo he dicho? No, me refería a que en rabo Parmesano nos están diciendo que estamos lentos. Rabo Parmesano va lento. Es vale. el hashtag. A ver, que no es que se ralenticen los vídeos. No, no es que se ralenticen los vídeos. Sino que nosotros vamos lentos. Sí, dicen que nosotros vamos lentos. No, tú y yo lentos. Sí, lento, lento, que el nuestro ritmo es muy lento. Pero que ya no vamos rápido. No, no, que dicen que el ritmo es muy lento para hacer comedia. Lentos. Lentos, de verdad. ¿Pero muy lentos? eso dicen? ¿Cómo es lentos? Pues bueno, no lo sé. A mí no me parece nada bien. A mí tampoco, no estoy nada de acuerdo. A mí me parece que se están pasando un poco los comentarios. Yo creo que está, tenemos que empezar a decirles cosas como no, no, no, eso no es así. ¿eh? Yo creo que lo que tendremos que hacer es comentar en los vídeos y decir, cabrón, tendríamos te que de decir, oye, aquí lento vas a ir tú. Mira, para lento está tu gilipollas. Yo no sé por qué dice la gente que estamos lentos, porque vamos lentos. Decirles Plaza España, dos y media. Al subirte lento. ¿Tú, tú, ¿Tú crees que vamos lentos? Yo no creo que vayamos lentos Yo tampoco creo que vayamos lentos No, yo... menos Y... A, a, yo tampoco quiero... yo sé... no, no, no, no creo que sea... A... Yo no creo que vayas lento, yo tampoco creo que vaya tan lento ¿Tú, ¿Tú crees que voy lento cuando escribo cosas ahí? ¿Tú, tú escribo cosas ahí? Yo te he visto por el Twitch y no vas lento El curso de mecanografía se para pago ¿En la, en, en la encarta, en la encarta yo escribía rápido Claro, sí, yo todo lo hago rápido Yo también lo hago rápido todo Y me vas a decir ahora que los vídeos son lentos No, yo no te lo digo, lo dice la gente Pues quedamos y nos pegamos, a mí me da igual A mí me da igual, también me veo quien sea cuánta gente son 8, 8, los reviento. ¿Yep? Pero, pero, pero No hablas lento, yo no sí. te he visto nunca hablar lento, ¿eh? Los voy a matar. Sí. Los 8, pa, ti, pa mí 8. Si te a las 5, matas a 5. Yo no creo que... Bueno, no me sé ¿Eh? Ya no qué... ¿Eh? ¿Eh? ¿qué ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? a, a ¿Eh? ¿Eh?